Reflejo en la luz De tus ojos que brillan Con esa valentía Que no viene la voz Cuando vamos las dos Son tus pasos la guía La bajada nos guía en directo al amor y al pasar la intensidad que me llevó a cambiar mi animal siempre va a ser perpendicular voy pasando el deseo que me hace brillar sentimiento que en el tiempo se mantendrá Voy directo a la luz De todas las estrellas Mucho miedo me entregas Ni tu mano me das Cuando miro mi error Se me nubla la vista Finalizo pasar la intensidad que me llevó a cambiar mi animal siempre va perpendicular voy pasando el deseo que me hace brillar sentimiento que en el tiempo se Voy a aprender que al perder de mi vida el poder otro lado será ver mucha más velocidad y encantar que la edad muchas veces nos traiciona Mí. A cantera pa mí, a cantera pa mí, a cantera pa mí, a cantera pa. Mí.